Muy buenos días, un feliz sábado para todos nuestros amigos y hermanos que forman parte de nuestro proyecto de cada sábado. Es un privilegio para nosotros los sábados por la mañana poder compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios, especialmente en este programa de los sábados después de las 10, como todos los sábados lo hacemos en, eh, en concordancia con cada uno de ustedes que nos siguen, ya sea en las redes, en Facebook o en YouTube, con el programa que tenemos Tu Encuentro con Dios. Un amigo de ustedes de siempre, Boris Darmo, para servirles con un mensaje más esta mañana. Deseoso de que cada uno de ustedes esté pasando un momento agradable con la familia, gustando del privilegio del día maravilloso que tenemos, un bonito sol, refrescante el aire que corre a pesar del calor pero contentos de saber que Dios siempre está en nuestro camino, guiándonos, ayudándonos, mostrándonos qué es lo que tenemos que hacer o en qué tenemos que tener esperanza. Cada día que nosotros pasamos siempre nos sucede algunas preguntas o nos vienen a la mente algunas preocupaciones, especialmente relacionadas con la vida, con la muerte. Acabamos de pasar una experiencia triste donde las muertes de los seres humanos se publicaron por las redes, en la televisión, en la radio, por las redes sociales, en el internet, y nos dimos cuenta que los seres humanos nacen y mueren. Y muchos de ellos mueren con la tristeza de ver a sus familiares lejos de ellos. En ocasión del covid eh, estando en casa cerrados durante casi cinco meses y luego restringidos nuestra libertad por varios meses y casi dos años, podemos ver la realidad de cómo el ser humano, cuando se encuentra frente a la enfermedad o la muerte, lo que produce generalmente es una situación de desasosiego, de tristeza, de mucho dolor. Pero más aún cuando un ser amado, un familiar, tiene que estar en el hospital, bajo los cuidados de las personas encargadas allí, enfermeras y médicos, y que sus familiares más cercanos no pueden estar con él. Y la persona que está enferma no puede tener el privilegio de la compañía de sus familiares. Entonces encontramos una situación realmente caótica emocionalmente, familiarmente, socialmente. Y muchos de ellos, o muchos de nosotros, nos hacemos la pregunta ¿por qué?, ¿Por qué el hombre tiene que morir? ¿Por qué el hombre tiene que pasar esta experiencia triste del dolor, las enfermedades, la muerte? Si bien es cierto, el COVID no es una de las razones por las cuales las personas han muerto más en el mundo. Las estadísticas lo muestran. Y aunque muchos de nosotros creímos que era una situación realmente caótica respecto de las muertes, nos olvidamos de que hay otras razones también porque la gente iba muriendo. Pero como que esto creó una un síndrome de preocupación masiva, porque era, dicen, una pandemia, una enfermedad que atacaba al mundo entero. Parece que no era tan así, de todos modos no vamos a discutir ese tema hoy, pero lo que provocó realmente en las personas esta situación de separarse de un ser amado, de tenerlo lejos, llevó a muchos a una situación depresiva familiar muy grande estar en casa, sufriendo porque no puedes ver a tu ser amado, o ir al hospital y no tener el privilegio de poder ingresar para verlo, o si es que la persona moría, no tener la posibilidad de enterrarlo, o de velarlo, o de pasar una experiencia familiar de despido, como normalmente acostumbramos en esta cultura, de esos seres amados. Pero esta situación caótica nos hizo entender un principio importante que es en vida cuando tenemos que darle el cariño, la protección, mantener cierto tipo de relación amigable, de convivencia entre aquellos que tenemos salud y vida, entre aquellos que vivimos dentro de una comunidad o dentro de un techo, en el cual muchas veces provocamos situaciones de contradicción, de controversia, de discusión, de peleas, de falta de concertación. Nos ha hecho valorar el tiempo, nos ha hecho valorar las cosas maravillosas, aunque sean pocas, que tiene la persona o las personas que viven a nuestro lado. De todos modos, la vida es una realidad que tenemos que aceptarla como, ven, como viene, como venga, y la muerte de la misma manera. La palabra de Dios dice que cuando nosotros fuimos creados, fuimos creados en la posibilidad de vivir eternamente. Porque Dios dio al hombre libre albedrío y ese libre albedrío le dio la capacidad de poder elegir vivir eternamente o morir. Y el hombre eligió el camino de la muerte. En muchos de los mensajes que yo he presentado, generalmente nos ha... La Biblia nos ha ilustrado del camino equivocado que el hombre tomó al elegir rebelarse contra Dios y no creer en Él respecto de sus promesas de vida eterna y dependencia permanente, que era lo que realmente al hombre le convenía. Aún así, ya estamos viviendo nosotros la experiencia de la muerte, estamos viviendo la tristeza del dolor. La pregunta es, ¿qué pasa con nosotros mientras estamos en vida? Que tenemos temor, que tenemos miedos respecto de la muerte. Comentaba con una persona en esos días de que, que había perdido un ser amado, que había sufrido mucho en vida, a raíz justamente de las enfermedades que tenía, y murió. Y la pregunta que nos hacíamos era, eh, porque la persona manifestaba una tristeza profunda, ¿por qué estás triste? Si la persona estaba sufriendo, si la persona estaba con dolor, si la persona no tenía vida, lo que tenía era simplemente una condición caótica. El cáncer había afectado tanto su cuerpo. Los dolores eran atroces. Que la muerte, en realidad, le comentaba yo a esa persona, se convierte en una bendición para una persona que vive en una situación difícil. Así. De alguna manera, la comprensión de este tema, la comprensión de esta realidad, dio a esta persona un poco más de tranquilidad. Le hice una pregunta. ¿Te hubiera gustado que esa persona viviera con dolor 20 años más? Acostado en una cama, y tú pasando las horas, los días, las noches, atendiendo a esa persona. Cuando Dios permitió la muerte para con el hombre, la permitió justamente como un acto de bendición para el hombre. ¿Por qué? Porque la muerte cesaría los momentos duros de sufrimiento del hombre en condición pecaminosa. Es decir, que si el hombre no cometiera, o sea, cometiera pecado y no pudiera morir, realmente su condición sería una condición triste. Una de las cosas que le dijo Dios a Caín cuando él cometió el pecado de matar a su hermano, era que él no iba a morir. No morir para Caín era un castigo. No poder morir en medio de una situación caótica en la que estaba él era realmente un castigo. Entonces la muerte para una persona que comete el error de pecar y, y tener la condición de pecado como la que tenemos nosotros, en la que podamos enfermarnos y podemos tristemente sufrir, la muerte se convierte en una bendición, en una ayuda para el hombre para no permanecer en el sufrimiento. Ahora, Dicho todo esto, hay una corriente de filosofía cristiana que habla acerca de que el hombre, cuando muere, no es que muere, sino que pasa a una vida mejor. Este concepto es un concepto un poco dicotómico y, por tanto, siendo dicotómico, no tiene asidero ni de un lado ni del otro. Porque el ser humano, cuando Dios le dio la vida, no puso un ser pensante dentro de él como para que cuando él muera, salga un ser pensante. Llame como le llame, alma, espíritu, este, no sé, el nombre que quieran ponerle. Cuando el hombre fue creado, Dios puso en su nariz aliento de vida, poder, y el poder no es algo pensante, es simplemente poder para vivir, poder de Dios. Así como Él dio vida a las plantas, a las, a las aves, así le dio vida al hombre. Solo que lo hizo con sus propias manos, porque este sería la manifestación plena del amor de Dios, de lo que Dios era. Por eso dice que lo hizo a semejanza de Él. Y le dio una capacidad mayor que todos los seres de esta Tierra, la capacidad de pensar, de decidir, de razonar. Por eso que nosotros podemos ser considerados superiores a todos los seres vivos de la Tierra, aunque con nuestros pensamientos y nuestras decisiones muchas veces actuamos peor que los seres impensados o impensantes como los animales, que no tienen razonamiento. Es triste decirlo, pero eso es la verdad. Entonces, el hecho de que muchas personas se entristezcan de saber que van a morir, demuestra claramente que la palabra de Dios tiene razón, que la palabra de Dios dice la verdad. En Ecclesiastes, por ejemplo, la palabra de Dios dice que nosotros cuando morimos no tenemos razonamiento después de muertos. Algunas personas dicen, no, cuando nosotros morimos, pasamos a mejor vida. Si esto fuera verdad, ¿por qué los seres humanos se entristecen cuando van a morir? ¿Por qué los seres humanos tienen tanta lucha por vivir? ¿Qué es lo que sucede entonces? Lastimosamente muchas personas que no conocen la palabra de Dios, utilizan la expresión, no te preocupes, tu familiar ya está reunido con su otro familiar en el cielo y ellos están felices y desde ahí te están viendo y desde ahí te están saludando y desde ahí te están visitando y desde ahí te están bendiciendo. Lo que hace este tipo de doctrina falsa, porque la palabra de Dios solamente tiene la verdad, es que quita a un lado la obra protectora de Dios por nosotros. Y pone en doctrinas falsas, en filosofías de hombres, una verdad que no puede ser verdad, siendo que la Biblia dice lo siguiente, aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. ¿Quién tiene más valor, el león o el perro? Si un león está muerto, no tiene valor, por más valor que tenga cuando está vivo. Un perro muerto es más valioso que un león muerto. Comparación interesante de la Biblia. Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben. Y dice, ni tienen más paga. Porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Por eso te dice, anda y come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegría, con alegre de corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. En todo tiempo sean blandos, blancos tus vestidos y nunca falte un cuento sobre tu cabeza. Goza de la vida de, de, de la vida que tienes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 No hay nada después de la muerte. No existe una vida después de la vida. ¿Y ¿Cómo apareció esta, esta historia? Con los siglos 4, 5, 6 de la obra cristiana comenzaron a aparecer este, estas falsas doctrinas que apoyaron la idea de que el ser humano después de muerto puede resarcir algunos, algunos errores y pagar algunas deudas. Y esto dio razón también al concepto de la reencarnación, cosa que tampoco es posible, porque el ser humano, bajo el concepto de que tiene que pagar sus deudas, bueno, va generando otro tipo de vidas en seres más inferiores, como eh, personas en, en el África, o, o animales que sufren como la gallina, o, o los cerdos, cosa por el estilo que crea el hombre como un acto de responder o satisfacer conceptos totalmente espurios de la conveniencia humana. En ese sentido, no hay esperanza después de muerto. Y aquí justamente está la trampa de este concepto, porque te dice que después de muerto tú puedes tener todavía esperanza y que puedes ir a la gloria, o que puedes pagar tus pecados en el purgatorio para poder después ir a la gloria por algunas obras de bien que hacen tus seres amados o como dicen ciertos grupos religiosos pseudo cristianos que te puedes bautizar por personas que murieron y que no tuvieron el privilegio de bautizarse para purificar el alma de ellos conceptos falsos, espurios entonces creando este tipo de esperanzas falsas, lo que hacen simplemente es desvirtuar la obra que tú tienes que hacer en vida como responsabilidad individual con respecto a tu fe, a tu confianza en el Dios creador de los cielos y la tierra. ¿Qué queremos decir con eso? Te lo voy a ilustrar de una manera simple. Si yo te digo a ti, no te preocupes, después de las 12 de la noche los ladrones ya no entran a tu casa. Después de las 12 de la noche los ladrones están seguros en su casa, ya no salen porque hay toque de queda o las personas ya no pueden salir, nadie se va a meter a tu, meter a tu casa. Tú tranquilo, vete a pasear o vete a viajar, que después de las 12 de la noche tu guardián se puede ir a dormir y tu casa está protegida. Cuando tú sabes, tú entiendes, porque la Biblia nos dice, voy a parafrasear la Biblia con la ilustración, que... Si tú dices que después de las 12 no pasa nada, que hay esperanza, que todo es vida, que todo está seguro, y no te proteges, si sucede algo después de las 12 de la noche en tu casa, yo te habré mentido, te habré engañado, te habré dicho que la seguridad que yo te planteaba no era realmente una seguridad real. Y eso es lo que dicen con este concepto a los seres humanos vivos. No te preocupes, después de la muerte hay vida, te vas al cielo, vas a morar con tu familiar allá arriba, con Dios. Primera parte, esto es mentira, porque si fuera verdad, todos quisiéramos morir. Estaríamos de, oh, deseosos de morir lo más pronto posible, porque si vamos a ir a la gloria y vamos a estar con Dios, ¿por qué queremos seguir viviendo en esta tierra? ¿Por qué si esa doctrina es verdad, vendemos la casa en los carros, vendemos las propiedades para salvar la vida de un ser, ser amado incluso sabiendo que la enfermedad no va a ceder nosotros pasamos una experiencia muy difícil con nuestra sobrina sus familiares hicieron todo lo posible para salvarle la vida gastaron todos los recursos viajaron para estar con ella hicieron lo imposible y que lograron nada la muerte llegó se la llevó entonces, como un consuelo, los seres humanos hemos creado la idea de que, no te preocupes, ya ella no sufre, ya está en el cielo. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros creímos este concepto? Porque creímos o que quisimos darle consuelo a nuestro corazón sobre nuestros propios métodos, sobre nuestras propias filosofías, sobre nuestras propias doctrinas. Y terminamos destruyendo una verdad que crea la fe, que crea la esperanza. Y comenzamos a crear una falsa esperanza en aquello que no existe, en aquello que no hay. No hay esperanza, sino solamente para los vivos. Porque los muertos nada saben ni participan de las cosas que suceden después de muerte. Cuando Jesús caminaba hacia Betania, a la entrada de la ciudad vinieron a recibirle dos hermanas, amigas de Jesús. Y una de ellas le dice Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. La esperanza de vida de estas mujeres estaba en Jesús. La esperanza sobre la enfermedad estaba en este caminante que es conocido en la Biblia como el Hijo de Dios, el verbo hecho carne, que ellos creían, que conocían en parte, no conocían plenamente respecto a su ministerio, y nosotros tenemos el privilegio de conocerlo ahora a través de la Sagrada Escritura y de la experiencia pasada de él aquí en la tierra. Y ya le dijeron, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría, no habría muerto, tú lo, lo habrías sanado, él estaría vivo, Jesús le dice, no te preocupes, yo voy para despertar a tu hermano. Y ella le contesta, Señor, yo sé que tú eres capaz de despertar a quien sea, pero lo vas a hacer el día en que tú vengas a instaurar tu reino eterno, sin pecado. Eso lo sabemos, lo podemos reconocer que tú eres el hijo de Dios entendemos lo que tú nos prometes porque tú eres nuestra esperanza para siempre las palabras cortas de esta mujer no solamente, no solamente manifestaban el deseo de un día ver el reino de Cristo instaurado, sino la fe de esta mujer que tenía sobre Cristo como el restaurador eterno de la vida de pecado del hombre y transformarla en una vida sin pecado pero Jesús le dice Voy a despertarlo ahora. Señor, hace tres días mi hermano fue enterrado. Ya es imposible. Él no le ha dado, a él no le ha dado una catalepsia, no le ha dado una enfermedad como para que esté en coma. Mi hermano está en putrefacción, está en proceso de descomposición. Y Jesús le dice, ¿dónde lo habéis puesto? Y lo llevaron hasta la tumba. Y Jesús, con poder, con lo que Él es, con la esperanza que Él ha prometido en su palabra, que todo aquel que cree en Él, aunque esté muerto un día, vivirá, llamó a Lázaro de la tumba, del estado de la muerte, y le dio vida. Los que estaban en contra de él quisieron matar a Lázaro porque era la manifestación del poder y la esperanza que hay solamente en Jesús, no en las filosofías humanas, no en las estrategias absurdas del hombre. Dios en su misericordia envió a su hijo Jesucristo para que nosotros solamente en él tengamos esperanza. Si do... miren, miren cuán dura y difícil es esta doctrina falsa. De que si nosotros cuando morimos, nuestra alma va al cielo o va al purgatorio para resarcir sus, sus pecados o sus, sus errores. O si la persona va al cielo o si la persona va al infierno. ¿Qué sentido tendría la venida de Jesús para restaurar esta tierra? ¿Qué sentido tendría para el hombre tener esperanza en Jesucristo, que es la única alternativa para el hombre en este mundo de pecado y lleno de maldad, de muerte, de dolor. ¿Qué sentido tendría? Ah, es que aquí Satanás está trabajando en favor de su doctrina, de su falsa doctrina. Conduciendo a los hombres a pensar de que después de muerto tenemos esperanza y vida por nosotros mismos, porque nuestra alma va a la gloria, cuando realmente no sucede eso, porque si eso sucedería, el hombre no tendría por qué confiar en Jesús, entonces lo que quiere Satanás es desvirtuar la confianza y la esperanza que deberíamos tener en Jesús, y resolver el problema sobre una doctrina falsa que no existe, y darte esperanza sobre algo que no es. ¿Ves ahora la trampa? Que si tú confías en que el hombre muere y después de muerto va a mejor vida. Si eso sucediera y no hay nada después. Si Jesús viene y tú no creíste en Jesús en vida porque de muerto nada sabes, no tienes esperanza, no tienes amor, no tienes nada. Habrás perdido la oportunidad de que, que creyendo en Jesús alcanzar la salvación eterna, la vida eterna. Jesús dijo, yo soy la resurrección, la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dice Jesús. Es decir, lo que dice la Biblia sí tiene razón. Que si tú no tienes ninguna esperanza después de muerto, la única esperanza que tú tienes es en vida. Y creer de que después de muerto vas a la gloria, al infierno, o al purgatorio, como ya un acto de resolución, lo único que hace simplemente es desvirtuar tu esperanza en lo único en lo cual tienes que tener esperanza, que es en Jesucristo. Porque la única esperanza que te dará vida después de muerto es Jesús. Cualquier otra filosofía es falsa. Por eso el apóstol Pablo dice, si un ángel del cielo desciende y me dice una verdad distinta de este Jesucristo y este resucitado, sea llamado falso, anatema, dice el apóstol. No hay esperanza, ni en la filosofía humana, ni en la filosofía falsa de la, de la vida después de la muerte. No hay esperanza en la reencarnación, solo hay esperanza en Jesucristo, el único que puede darte vida en abundancia, vida eterna. Cada uno de nosotros, en vez de preocuparnos de que muchas veces los seres humanos se sanen de las enfermedades, que muchas veces sabemos que no se van, no se van a sanar. Porque la esperanza del ser humano es que se suceda un milagro para vivir. Es normal, es natural que queramos que nuestros seres amados se liberen de las enfermedades. Se liberen de la muerte. Pero muchas veces no sucede eso. Sabemos que un ser amado va a morir. Yo tuve un amigo aquí cerca de la casa, con quien, viaja, con quien viajamos mucho tiempo, que murió hace más o menos unos dos años atrás. Sabíamos que su enfermedad iba de mal en peor. Nuestra sobrina que hace cinco años murió, sabíamos que ella iba a morir. Sabíamos que su enfermedad era incurable. Muchos oraban para que Dios haga un milagro, para que ella vuelva a vivir. Muchas veces las enfermedades nos avisan que vamos a morir. ¿Qué es lo que tenemos que pedir? Algunos dicen que, haga, que Dios haga su voluntad. Es que en realidad, la voluntad de Dios, en algunos casos, la llevamos a una, a una situación tripartita, ¿no? que Dios va a sanarlo, que Dios de repente no quiere sanarlo, o que Dios simplemente va a dejar que se muera. O sea, cosas así, por ejemplo. Pero eso no es verdad. Eso es una respuesta a la pregunta que no tenemos respuesta. Generalmente la hacemos de esa manera. Ah, no, cuando tú oras, Dios responde, solo que responde de tres maneras. Dice sí, dice no y dice espera. Eso es una forma como a veces nosotros nos hacemos responder a nosotros mismos a las preguntas que queremos y que debemos responder, pero no es así. La razón por la cual nosotros debemos orar, cuando estamos en vida o cuando estamos enfermos, es para que no perdamos la esperanza, la fe en Dios. La fe en Jesús, el consumador, el autor de esa fe, que nació, que creció, que se sostiene en el tiempo, y que permanece hasta los últimos momentos de nuestra vida. Oremos por la persona para que no falte su fe, para que su esperanza no muera antes de que pueda morir ella como persona. Para que su esperanza se mantenga viva hasta el momento en que su conciencia pueda saber que todavía puede pensar, que puede razonar. Hay algo que nosotros debemos construir en nuestra vida, y para construir eso necesitamos estudiar más la palabra de Dios, conocer más lo que dice su palabra. Y de esa manera podemos confiar de manera certera en aquello que realmente debemos confiar, que es en Jesucristo, como la única esperanza después de la muerte. No hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres, en quien podamos ser salvos, mis queridos amigos y hermanos. No hay. Si Dios te ha dado a ti la clave para abrir la puerta de la eternidad, ¿por qué tienes que comenzar a pensar en otros, otras filosofías, en otras maneras de creer que tú puedes alcanzar una vida mejor después de la muerte? Porque alguien te dijo que después de la muerte te vas a la gloria, o te vas al infierno, o sencillamente vas al purgatorio a pagar tus penas que no pudiste pagarlas en vida. Esas entre comillas, tonterías humanas, las hemos creado con el objetivo simplemente de satisfacer un pensamiento totalmente humano y, digamos, del otro lado, un pensamiento satánico para no confiar en el único que puede darnos la vida, la vida eterna. Ese único es Jesucristo. Ese único es nuestro salvador. Por eso esta mañana yo quiero conducir tu mente a la palabra de Dios. A este libro maravilloso que nos enseña las verdades que nos sostendrán en los tiempos difíciles, en los momentos duros de nuestra vida. Para que podamos afianzar nuestra fe en aquel que dijo, yo soy el camino, la resurrección y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Por eso Él dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Por eso Él dice, yo estoy a la puerta y toco la puerta de tu corazón. Si abre si la puerta voy a cenar contigo, voy a vivir contigo, voy a estar contigo. Te voy a dar ánimo, te voy a crear más esperanza en mí. Por eso Él dijo, te voy a enviar el, el Espíritu Santo para que tú tengas compañía, para que tu espíritu pueda confiar en la verdad, para que puedas tener fuerza espiritual para sostenerte en los momentos difíciles. Si estás triste, Él te va a consolar. Si estás confundido, Él te va a conducir a la verdad. Si no entiendes la justicia, Él te va a ayudar a llegar a la justicia de Dios, que es la justicia que vale, que permanece para siempre. Jesucristo ha provisto todo para ti. Todo para mí. Es algo maravilloso escudriñar los capítulos 8 y 9 y 10 de Hebreos es la garantía más grande que Dios pudo proveer para nuestra salvación y redención, es poner a Jesús como el sumo sacerdote, como el cordero, que con su propia sangre ofrece sacrificio por mí y por ti en, las, en el santuario celestial. Y allí, si hoy, Confiesas tus pecados delante del trono de Dios, porque Él se sentó a la derecha del trono del Padre, dice la Escritura. Tu vida aquí está asegurada y tu vida allá, cuando Él venga a resucitarte, a establecer una vida sin pecado, sin corrupción, también está asegurada. La seguridad de la vida después de la muerte, como dicen las filosofías humanas y espurias, no existe. No puedes confiar en ellas. Confía en lo que dice la palabra de Dios. Ella dice que solamente en Jesús hay salvación, que solamente en Él hay esperanza. Jesús estaba terminando un sermón estaba terminando de predicar y cuando dijo algo que la gente no le gustó mucho respecto a la condición de los judíos, muchos se comenzaron a ir. Y Jesús, mirando a sus discípulos, les dijo, ¿Vosotros también queréis iros? Si quieren, váyanse. ¿No les gusta la doctrina? Todos ustedes son judíos. Pueden irse. Y Pedro, inspirado por el Espíritu de Dios, mira a Jesús y le dice, Señor, ¿A dónde iremos? Si tú solamente tienes palabras de vida. Mi querido amigo y amiga, compañero de la vida, no hay esperanza en ningún otro, sino solamente en Jesús. Solo hay esperanza al pie de la cruz. Solo hay esperanza en el que murió en el Calvario. Y dio su vida por ti y por mí. Yo quiero esta mañana unir tu mente con Jesús. Yo quiero unir mi mente con Él para que Él pueda ser la esperanza de gloria que tú necesitas en tu vida. ¿Tienes problemas aquí? no sabes cómo sostener tu vida espiritual, no sabes cómo sostener tu estado de ánimo, te deprimes fácilmente, te molesta lo que los demás hacen por ti, te, da, te quita la esperanza cuando ves que todo el mundo se pone en contra de ti, en Jesús hay poder, hay esperanza. Cuando todos a tu alrededor se ponen en contra tuya de tus ideas y de tu voluntad, cuando parece que las cosas todas se resquebrajan y parece que todo se destruye a tu alrededor y parece que tu mundo va a desaparecer, en Jesús hay sostenibilidad. En Jesús hay esperanza, hay poder. No desistas en tu lucha por acercarte a Jesús. No desistas en tu lucha por dejar a Jesús lejos de ti. Eso lo hace el pecado. Tú lucha por acercarte a Él. Lucha con esa mente negativa que tienes, que constantemente está pensando que pierdes todo y que pierdes la vida también. Acércate a Jesús. Esta mañana quiero comenzar entre tú y yo que esta cercanía, este encuentro con Jesús sea posible. Por eso quiero invitarte a inclinar tu rostro y cuando hacemos la oración, Abre tu mente, ejerce tu voluntad y decide acercarte a Jesús, la única garantía de vida y de vida eterna. Porque Él viene pronto. Las señales de este mundo nos dicen que Él viene pronto y viene con un galardón maravilloso de la vida eterna para ti y para mí. No esperes la muerte porque la muerte después no tiene nada. Si no estuviste con el Señor en vida, la muerte no tendrá esperanza en Jesús. Pero si confiaste en Jesús y en tu Salvador, cuando la muerte llegue, solo será un sueño. Y Jesús descenderá con voz de trompeta, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice la Biblia, los muertos que creyeron en Cristo resucitarán primero. Ten esperanza. Afianza tu fe en aquel que vive para siempre, nuestro Salvador Jesucristo. Quiero encomendar tu vida en tus manos, en las manos de Jesús. Pon tu vida en las manos de Él. Y mientras yo hago la oración, entregale tu corazón y tu mente al poderoso que sostendrá tu vida de hoy. En adelante. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la luz de tu palabra. Te damos gracias porque en ella encontramos paz y esperanza a través de la muerte. Porque solamente en tu palabra podemos encontrar la respuesta a nuestra pregunta ¿Qué pasa después de la muerte? Y es que tú quieres que en vida Tengamos esperanza en tus promesas y que nuestra fe se afiance en tu verdad, que solamente tú puedes darnos vida eterna. Por eso, Señor, esta mañana, junto a mis amigos que están escuchando tu palabra en vivo en este momento y a los que van a escuchar este mensaje, quiero que decirte que abrimos nuestro corazón y nuestra mente y voluntariamente te entregamos nuestro corazón para que tú construyas con tu Espíritu Santo la esperanza que necesitamos en vida, para que aquel día cuando tengamos que morir, sepamos que nuestra esperanza y nuestra vida eterna está asegurada en ti, solamente en ti. Por eso, querido Padre, esta mañana, acepta nuestra entrega, acepta nuestro pedido de invitación de que tú vengas con tu Espíritu y pongas tu trono en nuestra mente y en nuestros corazones para vivir confiados en tu promesa. Bendice a mis amigos que están escuchando tu palabra y que te abrieron su corazón en esta oración. Dales paz. Ayúdales a compartir esta esperanza con otras personas que también puedan tener la esperanza de vida eterna en ti. Por eso, Señor, este día hermoso, además de agradecerte por él, también te entregamos todos nuestros planes y proyectos en tus manos, para que tú seas quien nos guíes de aquí en adelante. Bendice a nuestros seres amados, bendice a los que están enfermos, para que su fe no falte. Bendice a nuestros seres queridos, que todavía muchos de ellos no conocen de tu verdad, que puedan escuchar este mensaje y confiar en tus promesas. Te lo pedimos todo, no por mérito de nosotros, sino por los méritos de nuestro único y suficiente Salvador, quien en la cruz entregó su vida por nosotros, nuestro suficiente Salvador Cristo Jesús. Gracias, Señor. En su nombre te pedimos todo. Amén. Que Dios bendiga su palabra en tu mente y que no entre en ella y tu mente quede vacía, sino que produzca frutos Asiento por uno, como dice la palabra de Dios. Un abrazo para cada uno de ustedes desde aquí. Este lugar que se ha convertido en el lugar donde puedo expresar acerca de la palabra de Dios y de su amor. Y Espero que este mensaje tú puedas no solamente escucharlo, sino compartirlo con otras personas. Suscríbete a YouTube, Boris Darmon Canal. Allí están nuestras presentaciones. Puedes compartirlo también en mi Facebook, búscame como Boris Darmon. Que Dios te bendiga, que Dios te ayude. Es mi deseo que esta mañana tú hayas tenido un encuentro con tu Dios. Así se llama este programa, tu encuentro con Dios, con Morisdá. Nos vemos el próximo sábado, después de las 10. Que Dios los bendiga.